vale amigos ya estoy dispuesto pues vamos a ir este hombre tiene que estar triste por lo que le ha pasado a Josh para el que no lo sepa dios dio la vida por nosotros hey, if you're born, I got something for you. Ahora vamos a ir a por ir. Ya no está. Vamos al lugar, nos vemos en el lugar, ¿vale? Bueno, hemos llegado ya. Aquí está bien el coche. Perfecto. Uf, todo un hangar para nosotras, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya ha entrado? Screamer's I can't keep this up. It didn't work. <laughs> Then yes. Perfecto. I've been hearing rumors about a mass migration of survivors heading south, across the Rio Grande. That's you. Bring plenty of food and water. No sé qué es lo que ha dicho en la radio, pero mata a ese. Así que es como hay que hacerlo. Was I not supposed to do that? Well, it's not much. caso es que ya tenemos libre esto solamente nos queda esto a ver qué tal se nos da a ver qué tal a ver qué tal ahí está el cadáver de dios me persigue me persigue su muerte Uf, todo una horda entera vamos a ver coche donde hemos venido el coche donde hemos venido es este al que están yendo todo el mundo pero después de ahí nos vamos aquí así que ya tenemos el coche aquí En el coche. What a wonderful smell we've discovered. Importante como que no es. Exactly but... bueno, ya, ya, ya lo veremos, ya después. I'm even this thing. Oh, no, no. va a reabastecer el coche a volver a reabastecerlo estamos echando dos latas de gasolina tenemos esto dentro a ver qué más aquí no hemos mirado bueno. Nos queda esta parte aquí. A ver. Esto y esto. Vale, pues vamos a reclamar la base ya de una vez. Ahora que está todo limpito entre comillas Vamos a ir a la base que ya ah Creo que necesitamos Necesitamos más way, puntos. Like If I take out the plague heart, this might just clear up. Bueno, ya hemos llegado <laughs> Step aside, or we'll make you. What the fuck was that? Hostile survivors attacking the base. Let's make a deal. Okay, I guess so. We'd be surrounded if they knew we were here. Like I'm empty. Later, glad you showed up when you did. If your people need anything medicine, treatment. Voy a tomar el Makuto y todas las mierdas que tenía. comercial con el encrave. a ver qué podemos venderle esto esto y esto aquí tiene para comida Muy bien. Espérate, ¿dónde está el otro muerto? Se ha quedado todo fuera, ¿no? Y ahora sí... Vamos al núcleo. En el valle de Franklin. What a wonderful smell we've discovered. Worse Fire in the hole! That sure left a mark. You need to lay off the legs on me for a while. Me one left. Damn me lo cargué ir a ir a No, todavía no. Ay, oh, encima tocó un peste. Lo hemos conseguido. Venga, hombre. Esto, esto, esto, por supuesto. Esto que me lo voy a tomar como una loca. Y ahora vamos a ver. Yo, por lo pronto, quiero saber si puedo ya tomar esto. Lo podemos reclamar. Bien, pues no vamos a perder el tiempo ni un minuto más. Vamos a reclamar nuestro nuevo puesto avanzado nuestra nueva base y estamos sobrados de aparcamiento veamos luego nos, nos traerán los otros coches para acá pero bueno vamos a reclamar este sitio Seguramente hay algún zombie por aquí y ah, que nos dicen que ya poder que ya podemos reclamarlo, podemos pues reclamar el sitio del tirón. Aquí vamos a reclamar la base, sí señores. Nueva base. Bien, bueno, lo primero que voy a hacer ya en la nueva base es que me imagino que alguien habrá puesto un, sitio, un algo. En un... A ver dónde está la, dónde está la enfermería la base vamos a ver qué es lo que hemos ganado con esta nueva base ya hemos cambiado de base oficialmente tenemos incluso hasta nuevos vecinos fijaos tenemos muchos más huecos cuatro puestos avanzados que todavía no hemos utilizado ninguno eh, bien aquí por ejemplo podríamos construir un área de montaje bien, que esto vendría bien para los costos de mantenimiento de las instalaciones por ejemplo o construir una forja eh, que le daría las habilidades de metalistería, desbloquean armas terribles, temibles, y la capacidad de convertir materiales en piezas con gran eficiencia. Las habilidades de construcción desbloquean la capacidad de convertir piezas en materiales. Luego tenemos construir barracón, es decir, para que viva más gente todavía en nuestra y un salón, luego tenemos aquí construir una instalación solar, construir el dispositivo Haven, instalamos Cleo en un transmisor de alta intensidad para evitar más asedios de zombi, después de ayudar de East Bay y al doctor Hoffman en Trumbull Valley, vale construir un depósito de comercio, construir un hospital de campaña... Como tenemos aquí construir un repetidor de Cleo. Todo eso se puede hacer en este hueco. En este otro, por ejemplo, no vemos que haya ninguna diferencia. Aquí no sé si se le puede. Vale, lo del agua es importante crear y fabricación de. No sé si esto es muy. En todo caso, mejoraremos la. Aquí tenemos ya un taller. Y donde vamos a poner aquí. Instalar herramientas eléctricas. Vamos a hacer unas cuantas cositas. Luego tenemos aquí un almacenamiento. Que también le vamos a subir de nivel. Claro que sí. Aquí sí que vamos a ponerlo de lo de subir, pero también. había que subir de, de nivel. ¿Qué podemos instalar? Esto. Vamos a instalar esto de repente. Esto aquí. Esto aquí ya no hay nada más que se pueda construir y mucho menos aquí tampoco y tenemos los tres coches bueno pues nada ya tenemos una base un poquito más a ver el salón de, de recreo yo lo pondría aquí ¿eh? en el salón cuando haya más materiales hace falta una persona cuando haya una persona construyo aquí os construyo aquí un salón que vamos a vivir un guateque. Yo no sé por qué lo veis ustedes tan seguro. Yo no lo veo tan seguro, tan pero bueno. Gross. Los zombies pueden subir como ratas. Hasta aquí. Y lo único que nos quedaría serían los disparos. A ver, no si te... Si, si cambia este personaje. Te digo, Franklin. No digo mucho, sí, algo este seguido. A ver, tú qué quieres. Cleta. Oye. Vale. Ahora en artesanía podemos... La metalistería, Esta. La metalistería. metalistería. Un cómodo lugar para poder divertirnos y pasárnoslo bien. Importante para tener la moral bien alta. Y no tener... Esta cara. Ah, que esta es el área de montaje. Entonces, ¿dónde he puesto yo el salón? Ah, mira aquí. A ver, ¿Está bien o no está bien? Aquí le voy a meter yo una consola, hombre. ¿Juegos de mesa? Venga, hombre, pues juegos de mesa también. ¿Qué diablos? Todavía no lo podemos disfrutar, pero tendremos, tendremos aquí la consola. A ver los juegos de mesa que tenemos. Bueno, tenemos homie, una radio. Jenny Game, Wes tu orego películas de vídeo vale pero nosotros creo que teníamos una consola libros para leer amigos ya estamos en una nueva base como veis ahora hay que descentarla un poquito mejor para que veáis un poco cómo es son las afueras y cómo es nuestra comunidad ahora con todo esto nuestra comunidad ha crecido un montón y nos vemos en el siguiente programa en Toffee game Channel seguramente con el Calisto Protocole que lo jugaremos mañana seguramente. A ver, me gustaría antes de, antes de terminar, sí si es verdad que me gustaría que eh, dijeseis qué es lo que más os gustaría ver en esta serie de Estelios de Kai puesto que hay muchas otras cosas más nuevas. Así que mmm, las podemos ir haciendo. Nos vemos en un siguiente programa, que seguramente será hoy. Hoy haré dos vídeos. Así que eh, en uno hablaré sobre todo lo de Bethesda, sobre todo lo de Calisto Protocoles. Eh, y un poco una reflexión con el tema de lo que es la dificultad en los videojuegos. Así que, amigos, os espero en el siguiente vídeo que vendrá después.